Una, una. Ustedes, ustedes. No viene por favor. ¿Qué aquí? está? Qué hermoso. Casi que la Better. Vamos, vamos. A la derecha, en la parte de la derecha, tenemos las ruinas arqueológicas de todo